¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Crash of Cars Bueno, bueno lo que se viene, eh, chicos Crash of Cars ha publicado hoy En su página web de Facebook Un vídeo, ¿vale? El que estáis viendo en pantalla Y en el que nos dicen que están trabajando Con impresión 3D Lo que estáis viendo son los coches Salen tres Bueno, yo personalmente no me canso de ver el vídeo Me parece fascinante la idea de pensar Que puede ser que Crash of Cars esté preparando traernos coches de manera física vale, para que los podamos comprar o tener poder jugar con ellos como veis se mueven no se sabe si a control remoto simplemente le das un poco para atrás ya sabéis esos coches que tiran para adelante eh, no lo sé pero la idea de tener un coche físico de Crash of Cars de dentro del juego la verdad que me emociona mucho me gustaría mucho tenerlo si es posible lo traeré al canal en el caso de que Crash of Cars finalmente Saque estos coches al mercado y bueno, quería enseñaroslo. La verdad, que si Crash of Cars hace esto, que no lo sabemos todavía, Vale, están trabajándolo, no se sabe de qué manera, pero yo creo que sí. ¿eh? Yo apuesto a que sí, que Crash of Cars está preparando traernos al mercado este tipo de coches físicos y bueno, y si los trae, o los traerá al canal. Bueno, para que el vídeo no se haga tan corto. He decidido poneros un corto vídeo, ¿vale? Que el otro día, jugando el desafío diario de las estrellas, conseguí con el coche listo una importante cifra de, de coronas, ¿vale, chicos? Os lo dejo después de que termine de hablar, ¿vale? Me, ya sabéis que me gusta teneros informados de todo lo que sale en torno a Crash of Cards, ¿vale? Me gustaría dejarseis un like, que os suscribierais si no os queréis perder nada, nada, nada de Crash of Cards porque lo subo todo al canal. Y bueno, nos vemos.